Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video. Bueno, vamos a ir eh, con, hoy nos toca Neptuno en Leo. Y Neptuno en Leo vibra de una manera muy particular. Y ya te vas a dar cuenta cuando yo te diga cuáles son esas tres palabras claves. Para Neptuno. En Leo. Positivas. Y cuáles esas tres palabras claves. Negativas. Son magnánimos. Son. Grandes artesanos. Y son muy sociables. Sociabilidad. Y magnanimidad. Son dos palabras. Súper claves. Para este Neptuno en Leo, posit en, eh, en lo positivo. Por el lado negativo, eh, la sensualidad que tienen eh, pueden llegar a usarlo en forma negativa, pueden llegar a decepcionar y como parte negativa es que son demasiado sentimentales entonces cuando decepcionan se decepcionan a sí mismos por eso les digo Neptuno en Leo vibra de una manera muy especial Neptuno estuvo pasando por el signo de Leo aproximadamente en los Años. no, no me voy a meter con esa parte ahora eh, se los dejo para la próxima clase para otras clases de más adelante para que poderles contar cómo eh, cómo esas eh, energías eh, cuando se hacen para toda una generación Cómo influyen de una manera particular y, y Neptuno en Leo lo tenemos muy próximo por eso les digo ya lo vamos a ver les mando un abrazo a todos muy grande nos volvemos a encontrar mañana claro que sí por supuesto que sí eh, me arrepentí justo, eh? casi casi que se los digo en qué años, pero averigüenlo, se los dejo como tarea, averigüenlo en qué años del siglo pasado Neptuno estuvo pasando por Leo y hagan sus propias conclusiones y coméntenmelo acá en el video, hagamos eso. Eh, si están en YouTube coméntenlo en el video les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes mañana nos volvemos a encontrar claro que sí, con Neptuno en Virgo y se va acercando ya a nuestras generaciones Chao, hasta mañana